Hola, hermanos, soy Cristina Velázquez de Mamín, Medellín. Hoy les voy a contar un testimonio de la manifestación del poder de Dios, una más de las diarias evidencias que tenemos en Mamín, que Dios está vivo, es comprometido, escucha y responde con gran poder las oraciones de sus amados hijos en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. El pasado viernes 9 de octubre, Flor, una compañera de trabajo, me llamó a mi oficina, tipo 10 y media de la mañana, a decirme que se tenía que ir a su casa porque uno de sus hijos había salido de la casa y no había regresado. Ella se fue para su casa, a mí me pareció como normal pues pensé que se había ido con un amiguito, a la casa de un amigo, a ver el partido de fútbol o algo así. Bueno, pasó el día y como a las seis y de la tarde yo le escribí, le pregunté si había aparecido Santiago y me contestó con angustia que ya estaba anocheciendo y que no aparecía, que la policía lo estaba buscando. La tranquilicé, le dije que confiara en el Señor, le mandé la oración del pastor, le dije que elaba, que se arrepintiera de sus pecados y que escuchara la oración mínimo tres veces con todo el corazón y con mucha fe. tipo Más tarde, como tipo ocho y media, la volví a escribir y me dijo que nada, que no había aparecido. Pero ella me contó que... Santiago había sacado la perrita al frente de la casa para que orinara porque había un arbolito. Y un señor con un niño se le acercó pidiéndole orientación que dónde quedaba una tienda. El niño muy querido pues guardó la perrita en la casa y se fue a guiar al señor a mostrarle dónde quedaba la tienda. La perrita desesperada en la casa empezó a rasgar la puerta y el otro hermano de Santiago salió a ver dónde estaba su hermano y alcanzó a ver a lo lejos que se iba con un señor y otro niño y pensó que era el papá que había venido a recogerlo y él se quedó esperando que regresara y Santiago no regresó yo le dije que iba le dije a Flor que iba a pedirle a mi pastor David que orara por él pero que teníamos que esperar hasta las nueve para que porque él estaba en la oración de Daniel, que me mandara la foto, el nombre y la edad del niño. Yo le escribí al pastor porque no quería interrumpirle y como a las 8 y 50 el pastor, el pastor me contestó, me contestó el mensaje que ya había orado por él. Entonces yo le reenvié a Flor y le di el mensaje del pastor y le dije tranquila, el niño va a aparecer porque el pastor David ya había orado con el pañuelo para que, por él. Y, y bueno, al otro día me enteré de todo lo ocurrido. Hermanos, Dios sinceramente ora de manera maravillosa y extraordinaria. Resulta que... El señor era uno de esos que reclutan niños para la guerrilla o paramilitares, mejor dicho, reclutan o se los roban o los secuestran. Se llevaron tres niños en esta oportunidad, a Santiago de 13 años, a otro de 10 y otro que tenía como 12 años. Lo montaron en un carro y lo llevaron a una casa por Bosa. Dicen que les gritaban que los pusieron a cargar cosas. Bueno, que los trataban Superman, que estuvieron ahí en la casa no los dejaban salir. Me entero que más o menos a las nueve y treinta de la noche, a ratico, esto quiere decir que a ratico después que el pastor oró por, por Santiago, el menor de ellos, el niño de 10 años, tenía un celular y pidió permiso para ir al baño y allá se le ocurrió prender el celular porque no lo tenían prendido porque pensaba que se le entraba una llamada y lo quitaban y lo dejó activado. Gracias a eso, la policía los pudo rastrear y los encontraron a la 1 y 30 de la mañana. Y dicen que ya los tenían listos con botas pantaneras y uniformes para sacarlos de Bogotá a las 4 de la mañana. Fueron rescatados y aunque estaban muy asustados, no les pasó absolutamente nada para la gloria de Dios Padre. Esta es, esta es la forma maravillosa como obra el Señor en el espacio espiritual de nuestro, pastor, de nuestro pastor principal. El Señor obra de una manera que a mí lo que más me impresionó fue la inmediatez en que obró el Señor. Y... Todo esto para la gloria del Señor en el espacio espiritual de nuestro pastor. Dios los bendiga, hermanos. Amén.